Aunque parezcan inocentes, las mariquitas copulan nueve horas seguidas, con un clímax de media hora y disfrutan de 30 parejas anuales. El emparejamiento es más rápido si han estado aisladas. Eso sí, los machos de las mariquitas de dos puntos se retiran inmediatamente si descubren que las hembras han estado con otro macho. Si no, pueden eyacular unas 2 a 3 veces en cada sesión. Eso sí, se quedan quietos si la hembra no come, aunque acepta lo que le traiga el macho. Estas largas sesiones evitan la competencia y permiten fecundar cientos de huevos. No obstante, esta promiscuidad puede desembocar en enfermedades de transmisión sexual o tendencia a la necrofilia.